Si a quien quieres no te quiere No vale la pena quererle Estás perdiendo tu vida Seguro habrá alguien que te quiere Todo es una cadena Cadena de necesidades la botella no es nada sin un vaso El vaso necesita una mesa En mi vida yo te necesito Pero lo mismo te pasa a ti Los dos nos necesitamos No dejemos esto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 el sufrimiento en amor se comparte Si yo sufro, tú sufrirás también A cada uno le toca su parte Si no te quiere a quien tú quieres Deja también de quererme No vale la pena ese sufrimiento te llegará más de un bello momento. Todo es una cadena, cadena de necesidades. La botella no es nada sin un vaso, y el vaso necesita una mesa.